Bien, vamos a hablar de la viruela del mono. Les había dicho eh, que estamos eh, con el afán de poder transmitir información, de que la gente esté pues, conociendo la mayor cantidad posible de detalles, eh, porque ya aparentemente está empezando a crecer la cantidad de casos y eso sin duda nos inquieta. Quiero agradecerle a un querido amigo de la casa. Es ya una, una persona que viene ya por tercera vez, entiendo, si no me falla la memoria, eh, y justamente pues con mucha, mucha información. El doctor Marcelo Bercosa, a quien por supuesto lo, lo saludamos, le agradecemos la, la gentileza de, eh, de acompañarnos en esta mañana. Eh, quiero recordarles eh, que el doctor Marcelo Bercosa es eh, justamente es neumólogo, ¿no es cierto? Y además ha hecho una especialidad eh, como internista, ¿correcto? Sí, Estamos exacto. bien, ¿no es cierto? Sí. Doctor Bercosa, como siempre, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, gringo. Y bueno, presto a digamos, disolver las dudas de todos tus seguidores y eh, los seguidores de Ariela. Bueno, bueno, muchísimas gracias. En principio tenemos un informe que justamente tiene que ver con el anuncio que se hacía ayer en Santa Cruz, ya el caso número 11 de viruela del mono eh, en nuestro país. ¿Podemos verlo un ratito? Claro sí. Que sí. Eh, así se daba la información del de contagio número 11. La noche de este jueves se conoció un nuevo caso nativo de la viruela del mono. Todos los casos se registran en Santa Cruz. Eh, de, se trata de una persona de sexo masculino, de 42 años de edad, eh, de nacionalidad boliviana. Ese es el último caso. Con este caso tendríamos 11 eh, eh, casos eh, ya eh, en el acumulado de la viruela del mono. El director nacional de epidemiología informó que aún existen casos sospechosos. En total se analizaron hasta esta mañana 42 casos 42 eh, eh, sospechosos mejor, perdón 42 sospechosos de esos 42 sospechosos tenemos estos 11 casos positivos. El tratamiento y observación de casos se realiza de acuerdo a protocolo de epidemiología, así lo informan las autoridades. Este seguimiento en la población es por dos tipos de brigadas. Por un lado están las brigadas de SAPS y Mi Salud, que hacen el seguimiento eh, inmediato de cada caso y ven si hay algún caso positivo o no. Pero también el seguimiento durante 21 días... Se lo hace por medio de Telesalud para ver si durante este tiempo ese caso negativo podría positivizarse y aparecer síntomas de la enfermedad. Bien, ahí estaba entonces la nota de nuestra compañera Andrea Taboada ...dando cuenta del de undécimo caso. Eh, a ver, una primera lectura, doctor Bercosa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Esto es para, para estar tranquilos y relajados o esto bien complicado? Eh, es preocupante porque las medidas iniciales de cerco epidemiológico... ...no han tenido hasta el momento el éxito deseado. Eh, la idea era que eh, los primeros casos que eran exógenos... ...o sea que habían contraído la infección fuera del país fueran contenidos y no se propagara internamente la infección. Creo que desde el caso número 6 ha sido el primer caso identificado que la persona no había viajado al exterior y se contagia en el propio país. Entonces ya estamos hablando de un segundo nivel ya de propagación epidemiológica, que ya se está produciendo una propagación interna. En estas enfermedades lo preocupante es esto. Eh, tienen tiempos de incubación. En el caso, por ejemplo, de la virola símica, puede ser hasta de 21 días. Entonces, por debajo de esta punta del iceberg visible, podemos tener todo el iceberg abajo, ¿no? Podemos tener mucha más cantidad de casos, hasta 5 o 10 veces más casos que los que visiblemente estamos viendo en el momento. De acuerdo. Ahora, sí. eh, doctor, cuando empezamos a hablar de eh, los eh, casos sospechosos, ¿de qué manera uno puede eh, contagiar y cuáles son los síntomas? Porque... Cuando uno empieza a revisar información al respecto, los síntomas parecen similares al de un resfrío o al del COVID-19, a excepción de las erupciones que aparecen después. Pero, ¿cómo podemos empezar a ponernos en alerta? Primero lo que quiero aclarar y antes de ingresar a este punto... Esta no es una enfermedad exclusiva de personas, por ejemplo, homosexuales o de personas que hayan tenido relaciones sexuales. Entonces, no es una enfermedad de transmisión sexual. Evidentemente, en un contacto sexual existe un contacto muy estrecho entre piel y piel y esa es la vía de transmisión en este caso. Entonces, eso porque hay mucha eh, información que yo veo en las redes sociales de decir, no es un problema exclusivo de este tipo de personas, absolutamente no. De hecho, tenemos tres vías de transmisión de las cuales vamos a hablar. La primera vía por la cual se puede... Puede transmitir el virus y es la más frecuente, es a través de las lesiones que tienen una secreción. Esta secreción eh, tiene contacto con nuestra piel en este momento podemos contagiarnos, o cerca de la vía respiratoria igual. La segunda eh, vía de transmisión es justamente por la vía respiratoria. No es un contacto, digamos, eh, no es tan fácil la propagación de vía aérea como lo es del COVID, que puede propagarse, digamos, a una distancia mucho más grande. Pero se considera que más o menos a una distancia de menos de un metro, sí se puede propagar. Y sobre todo lo hace porque las personas en algún momento pueden tener incluso inflamación de los pulmones, neumonitis, o irritación de la garganta, y pueden toser o pueden estupar hormonal, incluso al hablar, pues, nosotros al hablar emitimos pequeñas gotículas de saliva y si nosotros respiramos esto podemos contagiarnos. Y la tercera vía que es bastante preocupante es la vía de fomites. ¿Qué son los fomites? Son objetos contaminados por la persona que tiene la infección, por ejemplo un, si tiene las lesiones contamina un vaso, o contamina un pañuelo o la ropa que porto o las sábanas donde estoy y entonces por esta vía se puede producir también la transmisión a través de objetos contaminados por las secreciones del paciente. Entonces, vía respiratoria, que incluso eso se puede producir antes que haya el brote de la erupción, ya puede la persona propagar la infección por esta vía. La vía de la, las, las secreciones del paciente, el, el contacto con las lesiones, por eso se pide a los familiares, por ejemplo, que no, no lo hagan si no tienen guantes de forma adecuada, están adecuadamente protegidos. Y finalmente, como digo, objetos contaminados, entre ellos sábanas, pueden ser cubiertos, etcétera. ¿no? De acuerdo, hablemos un poquito de los síntomas, ¿qué siente la persona cuando, cuando podría estar cursando la enfermedad? Hay un periodo que va a variar entre 6 a 13 días en promedio, pero como digo, puede aparecer tan precoz como el tercer día y extenderse hasta el día 21, donde la persona no tiene síntomas, ¿por qué? Porque el virus está comenzando a reproducir dentro del organismo y no tiene suficiente cantidad de número para producir todavía síntomas. Es un periodo que lo llaman incubación, aunque eso es más propio para las bacterias, sería un periodo digamos, preclínico en el ¿De caso de los ¿De cuánto tiempo, virus. dijo doctor? Más o menos una a dos semanas, para que digamos la gente tenga una idea global. ¿De una ¿no? a dos semanas? Semana. De una a dos semanas. Sin síntomas. Hasta un máximo de tres semanas, 21 días. O sea, o ¿puede ser asintomático todo el tiempo? No, no, no. No, eh, no es tan así. ¿no? O sea, se produce más o menos, como digo, un periodo de unas dos o tres semanas que ya la persona ha adquirido el virus, pero todavía no ha desarrollado ningún síntoma. Comienza a desarrollar síntomas... Como fiebre, el dolor de cabeza que puede ser muy intenso, dolores musculares muy intensos también, y una falta de energía, de cansancio que llamamos los médicos astenia. Y hay algo llamativo y que lo diferencia de otras infecciones. La aparición de ganglios linfáticos, entonces, uno ve como bolitas que, digamos, le han comenzado a salir, por ejemplo, de detrás de los pabellones auriculares, aquí a nivel cervical, en la axila o en la ingle. Son como bolitas, son nódulos linfáticos, una linfadenitis, claro, internos. ¿Son ¿que, que los centros, ¿Duelen además? ¿Duelen ¿O, o, o solamente es una inflamación? Eh, al inicio no son dolorosos, pero luego se pueden tornar dolorosos. Lo que sí son muy dolorosas son las lesiones. Pueden ser tan dolorosas que requieren tratamiento del dolor. Realmente es muy intenso el dolor de las personas cuando la erupción es sobre todo masiva, porque ya vamos a ver por qué. Entonces, ese periodo eh, puede durar hasta cinco días, con estos Ante, dolores, con, con la fiebre y con sí. los ganglios inflamados. Eh, Exacto. Hasta cinco días. ¿Cómo puede durar simplemente algunas horas? O sea, se ha descrito desde 12 horas hasta cinco días ese periodo donde todavía no hay erupción. Pasado este periodo, digamos, en un promedio hacia el segundo o tercer día, comienzan a brotar las lesiones. Y brotan primero como pequeños granitos de color rosado. Y tienen una preferencia por la cara las palmas de las manos, las plantas de los pies y la parte superior del tórax. No es una erupción que aparece en cualquier lugar, aunque sí se ha descrito que en las personas que han podido tener como vía de contacto, contacto sexual puede ser el primer brote sobre los genitales, pero la mayor parte de las personas lo tienen en la cara y eso es algo llamativo y en la parte superior del, del tronco, del tórax y manos. Rosadas son las manchitas. Al principio. Poco a poco estas manchitas que son como eh, lesiones sobre levantadas sobre la piel, se llaman pápulas, comienzan a llenarse de líquido, de agüita y se llaman ya vesículas y finalmente esas vesículas se transforman en lesiones ya no con contenido de agua sino con contenido de materia de pus. Las pústulas, y estas son sumamente dolorosas, sobre todo si son numerosas, porque puede haber un brote en todo el rostro, y comienzan obviamente a aumentar de tamaño, hasta prácticamente hacerse verdaderas ampollas llenas de pus, de materia. Entonces, muy dolorosas. ¿Provocan escozor? Escozor y luego dolor. Entonces, la, uno, persona, uno la persona, el peor rascarse, error, claro, claro, obviamente, el escozor tan fuerte que la persona puede tender a rascarse, y ¿qué pasa? Se saca la cubierta de la piel, la parte más superior de la epidermis, e incluso puede ir desollando la parte más profunda, la dermis. ¿Y eso cuál es el riesgo? De que ahí una bacteria, porque tenemos bacterias que viven en la superficie de nuestra piel, o a veces podemos tener, si las manos no están bien lavadas, alguna bacteria, nos inoculemos una infección, ya no por virus, sino por bacterias, y se hace una piodermitis. Y eso puede complicarse porque la infección puede ingresar de una bacteria, estafilococo, por ejemplo, es una bacteria que vive en nuestro superficie de el epidermitis o el aureus, y producir una infección generalizada. Por eso hay una mortalidad y hay una mortalidad que está estratificada entre el 3 a 6%, aunque en el brote que hubo en Congo llegó hasta el 10% de, de mortalidad. Ahora, el otro día recuerdo, a propósito de la mortalidad, después vamos a volver con otros síntomas, eh, en Perú hubo un debate, ¿no? porque decían, apareció ya el segundo muerto por viruela del mono, decían en Perú, y salió el director del hospital diciendo, él no murió por viruela del mono, el señor tenía eh, una enfermedad de base, VIH en este caso, no hacía el tratamiento. ¿No es cierto? Le vino la viruela del mono, pero a él le dio una septicemia. O sea, no murió por la viruela del mono, decía el médico. Es, es un tema para. para pero es, es como Guerrero. Lo que pasa es que, definitivamente, claro, no, no lo mató el virus, pero lo mató una bacteria que se instaló en la piel y no se hubiera instalado si no hubiera habido viruela del mono. Entonces, en realidad, la muerte, la causa fundamental, originaria de la muerte, ha sido nomás la viruela símica. Uh -huh. Y, pues, te darás cuenta de que va quedando desollada la piel, básicamente desollada, ¿no?, con las lesiones, y peor si yo me rasco, porque eso es lo que tiende, obviamente, la persona a hacer, porque es desesperante el dolor, el escosor, y entonces comienza a desollarse la piel. Y ahí, obviamente el dolor aumenta, porque la parte más sensible de la piel no es la superficial, sino es la dermis, porque ahí están las terminaciones nerviosas, la parte más profunda de la piel, digamos. ¿Qué más sucede? Eh, lo otro que va sucediendo, obviamente, es que puede haber, el virus también puede invadir otros órganos, y sobre todo puede invadir el cerebro, provocar una meningitis, encefalitis, una inflamación muy fuerte del cerebro, corazón, Inflamación del corazón, miocarditis o del pulmón, como había citado, neumonitis. Y esto también le suma complicaciones. Entonces, es una enfermedad compleja. Su duración desde 15 días hasta casi un mes. Dependiendo, obviamente, de la gravedad del brote. Hay personas que tienen un brote más limitado, obviamente, la evolución va a ser más corta, pero hay personas que tienen un brote severo. Porque las lesiones a partir de ese momento se comienzan a extender a toda la piel. Obviamente, las consecuencias, desde la más grave, la muerte, el fallecimiento, las complicaciones internas que he dicho, hasta la deformidad de la, de la piel, ¿no? Que pueden quedar verdaderas lesiones con deformidad huecos, digamos. Como cicatrices, digamos. Como lo obviamente. que llamaban antes fieros, ¿no? Sí, ¿Se acuerdan? Porque correcto. la viruela, la viruela, la viruela del español, mono la, la es muy boca. parecida a la viruela la humana. Tal cual. ¿no? De hecho, tiene una homología del 80% en su código genético. Y esa es una de las cosas que realmente eh, pues, de temer. La otra es que a veces las personas tienen a frotarse el ojo. Entonces, en ese momento puede invadir también mucosas, puede invadir las mucosas de la boca. Por eso, por ejemplo, me puedo contagiar a través de un beso, por ejemplo. ¿No? Eso, mucho cuidado a los adolescentes, a los jóvenes, pueden ir a una fiesta. Una persona puede estar incubando la enfermedad, no tener todavía el brote manifiesto. La beso, porque eso muchas veces los adolescentes, un, y pues me infecté, punta, punta. me contagié. Entonces, las mucosas. Entonces, resulta de que puedo inocularme el virus a nivel ocular, Concretamente en el lente del ojo, la córnea, y la córnea puede comenzar a inflamarse y finalmente perforarse. Eso puede terminar, obviamente, en la pérdida de la visión. Tremendo, tremendo. ¿No? Eh, es, es, es, es complicado Nos el tema. Queda, eh, dígame, doctor. Eh, Tratamiento, ¿cómo se trata esto? ¿Cuál es el tratamiento? Una vez, Bueno, primero, si uno tiene los síntomas, por ejemplo, todos esos que usted describió en un primer momento, dolor de cabeza intenso, dolor muscular intenso, eh, inflamación de los ganglios acá atrás, ¿no es cierto?, eh, en las axilas, eh, en las ingles, etcétera. ¿Qué hacer? El, obviamente correr al médico, ¿no es cierto?, ¿y eh, cómo procede? ¿Cuál es el protocolo que se ha establecido? Uno... El, obviamente, ante la sospecha hay que hacer un examen. Y hay que hacer un examen de PCR. ¿Por qué no puede ser otro tipo de exámenes? Porque van a dar resultados falsamente negativos o positivos. Entonces, eh, el único examen válido que se ha estudiado hasta ahora es el PCR. No es como digamos en sí, el. ¿El claro, en Claro. De las lesiones. Las lesiones se pueden tomar o puede tomarse también la vía respiratoria porque también ahí está el virus, pero se de las lesiones y obviamente hay que mandar eso a un estudio de PCR. No sirven otro tipo de estudios porque digo dan falsos resultados, lo cual nos eh, limita, digamos, es muy difícil. Imagínense si tuviéramos un brote más masivo, el procesamiento ¿no? de los laboratorios. En el tratamiento inicial, obviamente, las medidas hidratación, que es muy importante porque no se olviden que la piel nos protege para que no se evapore justamente no perdamos líquido. Y la protección de las lesiones ¿no? que se pueden infectar. Eso es importante. Si es necesario, hay que hacer la, la, la, cura, la, la curación. Se puede poner apósitos si las lesiones son muy numerosas y obviamente hay soluciones antisépticas que van a evitar obviamente que se sobreinfecten. Pero, además, antiinflamatorios, ¿no? Es bien importante antiinflamatorios, no corticoides, porque los corticoides pueden hacer más bien que la lesión cunda, ¿no? Se propague, se haga masiva. Pero antiinflamatorios que llamamos no estereodeos. Ahí tenemos, por ejemplo, una proxeno, que es más potente que el ibuprofeno, puede utilizarse eh, meloxicán eventualmente y todos estos. De acuerdo. El tratamiento eh, del dolor, que puede eh. requerir en casos severos hasta opiáceos, ¿no? o sea, como tramadol o algo claro, porque el dolor puede ser muy intenso. Y hay un medicamento que es eh, el que tiene mejor actividad, aunque tiene obviamente eh, una como un uso limitado, se ha utilizado en brotes de forma limitada. Ha habido brotes en el occidente de África, son dos clados, o sea, dos no son exactamente familias de virus, pero son dos grupos, digamos, de virus. El más agresivo, que lamentablemente es que se ha propagado al resto del mundo, el del Congo y el de África. Y ahí se ha utilizado un medicamento, se llama tecovirimat. Sería bueno tener una reserva, porque si lo van a requerir, se calcula al menos la tercera parte de los pacientes infectados, porque su curso puede ser grave y las lesiones pueden ser muy extensas. En este caso, se sí, recomienda utilizar el tecovirimat. Y si hay evidencia, obviamente, de sobreinfección, bacteriana pues hay que utilizar antibióticos y antibióticos sobre todo dirigidos a estafilococo no y a eventualmente pseudomona, que es otra, otra bacteria que puede y hongos. Las cándidas son hongos que pueden eventualmente infectar estas lesiones. De acuerdo, eh, un, un elemento que con el caso del COVID nos ha provocado ya problemas de, hasta de desórdenes mentales, el aislamiento, eh, una de las medidas entiendo Hiper urgentes ante los síntomas, lo primero, aislar al, al paciente, ¿es así? Sí, se tiene que aislar a la persona. Por mucho y, tiempo, sí, tal vez. Y además, eh, no se olviden que, ¿cuáles son los grupos más expuestos a partir de la, de la infección de una persona? El grupo familiar. Se ha visto que realmente, eh, si una persona convive con un enfermo, tiene alta probabilidad de contagiarse. Sí. Entonces, lo hace a través del aire, ¿no? Como hemos dicho, y me dice, la habitación de esa persona, esa persona puede estar hablando, etcétera, las partículas pueden estar suspendidas. Yo entro no, sin ninguna protección y pues me contagio. Por eso es importante, si una persona infectada, si tengo una familia infectado, usar un buen barbijo, un N95 o un KN95 y si mejor una segunda protección. ¿Una máscara? Sí, por, por el TBR, Sobre todo cuando voy a entrar a la habitación o algo así luego la manipulación de los objetos. ¿no? ¿Ve? Entonces, por eso se aconseja en lo posible a las personas aislarlas, ¿no? que estén aisladas y sean atendidas por personas que hayan recibido la vacuna de la viruela. Porque el haber recibido la vacuna de la viruela, que creo que dejó de aplicarse en Bolivia hacia más o menos fines de los 70, porque el año 80 se declaró la viruela humana extinta. Y esta vacuna, puede brindar una protección de hasta 80-85%, y sería bueno además tener la vacuna acá en Bolivia. No tenemos ya prácticamente eh, el material, digamos, para la vacuna, porque la vacuna de la viruela humana, recuerden, se obtenía a partir del virus de la viruela bovina, la viruela que infectaba a las vacas de ahí viene vacuna de vacas ahí está. no y resulta de que esto ya no lo tenemos lo tiene por ejemplo Estados Unidos lo tiene Canadá creo que México eventualmente lo tiene porque han guardado digamos los reservorios virales pero nosotros ya no tenemos esto para hacer pero esta vacuna no brinda una protección del 100%, pero sí de un 80-85%. Hay una segunda vacuna que es ya específica para este virus, que se ha probado sobre todo, creo, en soldados en Estados Unidos, en médicos y enfermeras en el África, y obviamente es un grupo limitado. Y el problema es la seguridad de esta vacuna. Pero sí existe una vacuna específica para el virus, con una eh, variante atenuada de este virus que se llama variante de Ankara. Entonces, es la que se puede inocular, pero ahí la duda es si se inocula de forma masiva, si no podría provocar algún tipo de reacciones adversas, porque obviamente la experiencia ha sido en grupos muy reducidos. No es como la vacuna de la viruela humana que ha sido masivamente utilizada en la humanidad y como digo, brinda una producción de 80-85%. Correcto. Te cuento que hay gente que nos llama, nos manda mensajes, quiere saber, obviamente, estamos ante una persona que conoce esta materia en profundidad. Vamos, por favor, hay algunos mensajes, algunas, me imagino consultas o, o inquietudes que va a plantear la gente. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de, de mostrar esos mensajes, me dicen los compañeros. Ahí, ahí tenemos una, por ejemplo, mira, eh, Gonzalo Mendoza nos llama desde Villadela, nos manda el mensajito, dice, doctor, buenos días, Gracias Gracias por informar sobre esta nueva enfermedad en Bolivia. Mi duda es la siguiente. ¿El frío de la paz nos podrá ayudar un poco a no propagar esta viruela símica? No, no. Eh, es el mismo mito que existió sobre el coronavirus, que se decía que nos iban a ayudar. No. Estos virus, eh, el tipo de mecanismo de propagación hace que no sean afectados básicamente por la altura. Ni el frío. No, no. No, o sea, se va a propagar igual si es que llegara, ¿no? Claro, ¿por qué uno se pone a pensar sí, ahora? Sí, de cierta manera, sí. se sabe por la experiencia de la viruela, sí se sabe que eh, era un poco mucho más frecuente en los lugares tropicales, la viruela era... Te Tenía cursos más agresivos. Como, como que la hoy en Santa, Cruz, en Santa Cruz En Santa Cruz están, Cruz, están los 11 claro. casos, ¿no? Entonces, claro. los, los climas más subtropicales y tropicales sí tenían. No, eh, pero eso no nos brinda una protección completa. Quizá haya menor número de casos en comparación a los lugares trópicos, pero no nos brinda la seguridad de protección. decir, no va a llegar. De acuerdo. Porque ¿A las mujeres este, les va a llegar o no? Porque hasta ahora 11, 11 varones, ¿no? Claro. ¿Tiene algo que ver esto o es una casualidad? No, es que hay una diferencia del sistema inmunitario femenino, ¿no? Eso también ya se dio en la viruela humana. La viruela humana eh, infectaba menos a las mujeres. Lo que no quiere decir que, las, que son indemnes, pero sí la probabilidad es menor. Y como digo, es mayor sobre todo para los familiares y también para el personal médico y enfermería. Entonces, tiene que manipularse todo con guantes, hacerse lavado escrupuloso, esta vez sí, de las manos. Muy importante, el lavado de manos. Y después de haber lavado las manos dos o tres veces, lavar eventualmente la cara. Y como digo, cuando uno está en cercanía de la persona, usar protección respiratoria. No tanto a distancia, pero sí. Ahora, una de las dudas, y es una zona de incertidumbre en este momento, es la, eh, el contagio eventual. Que eso sí sería delicado si es que se produjera No hay evidencia a favor ni en contra. No se sabe con certeza. Si, por ejemplo, en una persona que tiene viruela del mono, por ejemplo, entra a un lugar, a un micro o a un, cualquier lugar y agarra un pasamanos y está con las lesiones. Si eventualmente una persona, no sé, segundos o minutos después toca ese pasamanos y sí se podría llegar a contagiar. No existe en este momento la suficiente cantidad de evidencia para afirmar que sí o que no. No se ha, de, no se ha dado ningún caso hasta el momento, comprobado. Por eso no existe una evidencia. O sea, que haya habido una persona que incidentalmente haya contagiado por agarrar un objeto en un lugar público, digamos, uh -huh. o manipular algo, pues no, hasta el momento no se ha dado, ojalá que no se dé. La mayor parte de los casos han sido por contacto relativamente estrecho, no forzosamente contacto directo de la piel, pero sí contacto más estrecho con la persona, y sí, sobre todo si han manipulado objetos de la persona, familiares o amigos, ¿no? O, parejas de las personas, ¿no? Que pueden no ser precisamente, digamos, una relación consolidada, pero yo beso a mi pareja lo abrazo y, y a través de esas cosas sí puedo contagiar. De acuerdo. Tenemos más consultas. La, la gente está preocupada, inquieta con este tema. Vamos a ver de qué se trata, quién nos hace la consulta. Sí, agradeciéndoles. Y 720 00867, por supuesto, está absolutamente a su merced. Buenos días, Aviala, Muchas felicidades por el sector con el doctor Bercosa. Muchas gracias. Se entiende muy bien lo que explica. Una pregunta. En caso de dolor o cuando está Fuerte la enfermedad. ¿Qué se puede tomar para tratar la enfermedad? Muy agradecida. Atentamente, Marta Arancibia. Gracias, Muchas Marta. gracias, Marta. Como hemos dicho, en casos muy graves, el medicamento de elección es el Tecovirimat. No lo tenemos en Bolivia disponible. Sería importante que el Ministerio de Salud, obviamente, haga los contactos con las farmacéuticas y trate de tener un stock del medicamento para un eventual brote o casos graves. El tratamiento del dolor y de los de todo de, la, de toda sintomatología se hace primero con antiinflamatorios no esteroideos casos más graves hay que recurrir eventualmente a opiáceos si es que eso ya obviamente bajo supervisión médica los opiáceos eso no, ya no se puede hacer en domicilio la hidratación eh, la curación de las lesiones usando eventualmente eh, eh, sustancias antisépticas no puede ser nitrofurazona puede ser iodo povidona puede ser el zinc el zinc tiene un efecto muy importante sobre las lesiones cuando estas lesiones son el brote es muy importante ¿no? eh, la persona tiene que evitar tocar las lesiones porque va puede inocularse una infección bacteriana puede desollar la piel y le va a causar más dolor y puede además dejar una importante cicatriz ¿no? entonces eso es importante y el tratamiento con antibióticos, si es que hay datos ya de que la infección se ha propagado y se ha sobreinfectado por bacterias. Y las lesiones, habría que tomar cultivos eventualmente también de las lesiones para ver si no hay bacterias que estén creciendo en ellas. Y ahí sí amerita un tratamiento antibiótico. Ahora, doctor, eh, por ejemplo… Tenemos más mensajes. Bien. Sí, sí. Ahorita, Vamos ahorita con seguimos otro mensaje. con las nuestras. No hagamos esperar a nuestros eh, televidentes. Eh, Marco Vera pregunta. Eh, buen día, señores de Avialala, ¿Cuáles deberían ser los cuidados para reducir los índices de contagio? Creo que debemos ponernos ya no más en campaña. Ningún medio están sacando medidas de cuidado y de seguridad. Eh, gracias, Marco, por la inquietud y la sugerencia. Eh, ¿Qué hacemos, doctor? ante esto? Hay que volver a usar, lamentablemente, el barbijo por seguridad. Sobre hay que seguir todo en usando Sobre todo en espacios cerrados. Porque no tanto en espacios abiertos, no es tanto la restricción tan severa como en el COVID, pero si yo entro a un lugar cerrado, pues sí, pues habrá que tener mucho cuidado, sobre todo la gente joven, los adolescentes con las fiestas y todos estos eventos, porque no hay mucha ventilación y eventualmente incluso con una persona a veces se acerca una persona que ni conoce puede agarrar y manipular un adolescente puede no sé puede gustar a una chica una chica un chico y pues besarse y todo esto agarrarse de la mano incluso y a través de eso ya puede haber una vía de contagio o el famoso le... o el famoso te invito hermano ¿no el te invito claro eso, porque eso, eso. eso es muy común no ve? porque claro. eh, de la mismo vaso porque porque yo voy a introducir y obviamente he dicho que el virus puede estar en las mucosas. Entonces, yo dejo pequeños restos de saliva. La otra persona, que no necesita estar babeado, digamos, el vaso, simplemente un pequeño resto de saliva, vuelvo a tomar y listo, ya me he inoculado la, la enfermedad. Entonces, eso es de mucho cuidado. Lavado escrupuloso de las manos, ¿no? Porque una de las principales vías es la, en esta en este caso, es la piel. Y las manos, además, te permiten inocularte hasta por la vía respiratoria. ¿Con, con es el doctor, piel. o solamente jabón? Lo más... Lo, más, lo mejor es el agua y el jabón por encima del alcohol. El problema del alcohol es que te vas resecando la epidermis. Y si te la vas resecando, te va abriendo grietas y hace más posible la infección, porque es importante la integridad de la piel. En todo caso, si no se dispone de agua y, alcohol porque, o agua y jabón, pues alcohol en gel, porque ese tiene cierto grado de glicerol, entonces te permite lubricación que la piel no se te haga áspera, porque alcohol puro va resecando la piel, la deseca. De y es importante, mira, en esto gringo, recomendar a instituciones públicas, instituciones privadas, bancos, tiene que tener un baño y tiene que tener un lavamanos, es algo que no existe en el país y en otros países sí existe, y es más, te restringe si existe el baño está cerrado con 20 puertas, o no, en las universidades, en los espacios públicos, por favor présteme el baño, no, es solo para los funcionarios, además, van, sacan una llave, no, tiene esto que comenzar a utilizar. En este brote tiene que haber acceso. Las personas tienen que poder, si desean entrar, lavarse las manos. Y tiene que haber además la disposición, no de una toalla, ¿no? Imagínate una toalla, una claro, persona infectada. Verdad. No, tiene que ser papel desechable. Y eso ya tenemos que comenzar a implementar. Este es un problema hasta de los hospitales gringo. Yo voy a, a hacer interconsultas fuera del tórax y a veces entro a pabellones y aunque tú no me creas que falta jabón, que falta eh, papel... Pero es así. Tremendo. Tenemos ¿No? más consultas, Diego? ¿No? Eh, sí. sí, quería preguntarle si... Realmente es, es, es muy fuerte este tema, pero medidas preventivas. ¿Podemos empezar a consumir algún tipo, por ejemplo, de vitaminas o algo que también nos proteja el sistema inmunológico o, o no? Sí, el, el zinc es importante en la integridad de las mucosas y la vitamina C. El zinc y la vitamina C, pueden brindar yo creo una protección porque como digo el zinc es eh, un potenciador inmunitario fortalece el sistema inmune y además es crítico sobre el tema de las mucosas y la piel y la vitamina C de son bien importantes vamos ¿No? tomar todos los días sería bueno tener un suplemento obviamente el zinc no hay que tomarlo digamos eh, en exceso porque obviamente puede provocar ya una intoxicación no pero, digamos, un suplemento de zinc de unos 20 a 50 miligramos unas tres veces a la semana. Y si yo estoy en alta exposición, ya tengo un familiar, una persona conocida y pues ya puedo comenzar a tener dosis diarias, ¿no? De acuerdo. Y la vitamina C se aconseja uno a hasta 4 gramos diarios, ¿no? De acuerdo. ¿No? Tenemos mensajes ¿crees? que la gente nos hace llegar a la línea WhatsApp, por favor. Vamos a correr con eso. Aquí tenemos Diego. Una consulta para el doctor, por favor. ¿Podemos nosotros los vacunados ser portadores y contagiar a los que no están vacunados, así como en el COVID? Gracias. Me imagino que vacunados contra la viruela, es decir, personas que nacieron antes de los ochentas. Claro, si una persona, eh, hemos dicho que la, la vacuna, prende eh, una protección de 80 a 85 a la 85% de la viruela humana, contra la viruela humana. Si la persona, pero se llega a infectar, está en ese 15% que se puede infectar, obviamente que puede contagiar. Pero es menos probable. Por eso es importante, si no podemos acceder a esta vacuna, que yo tengo mis dudas, como digo, porque no ha sido utilizada de forma masiva, pero yo creo que se debería volver a la variolización de antes. La vacuna de la viruela es una vacuna obligatoria. Eh, las personas, Algunas personas pueden tener dudas, pueden decir, ¿yo ¿cómo puedo saber que he sido vacunado contra la viruela? Pues eh, deja una cicatriz. ¿No? Si ustedes tienen una cicatriz en el hombro izquierdo, generalmente esa es la cicatriz de la vacuna de la tuberculosis, la BCG. Y en el hombro derecho, por definición en Bolivia era la vacuna de la viruela. Entonces, cuando tienes la cicatriz en el lado derecho, así como una pequeña, deja como una pequeña, como similar a las quemaduras, como un agujerito, agujerito como una estriación, entonces esa es la vacuna de la variolización. Y sería importante volver a vacunar Y sobre todo comenzar con las personas más expuestas, que serían los familiares de los pacientes y obviamente el personal médico, porque va a ser el que va a atender a los pacientes. Doctor, pregunta, ¿uno puede ahorita ir al mercado y comprar eh, una vacuna? Digo, el mercado internacional, como en su momento de COVID, ¿se acuerda usted cómo se hizo? No, eh, no, hay no, En el mundo, no, por ejemplo, si yo quiero no, comprar ahorita como Estado, digamos, 5 millones de vacunas, no, ¿eso no hay ahorita? No, no, no hay. Y es muy limitada la producción. Estados Unidos tiene un stock y que ha dicho que lo va a utilizar para su población y obviamente sus fuerzas armadas y sus servicios de salud. Como digo, es esta variante Ankara que es específica para el virus, pero tienen las eh, si sí tienen las eh, los reservorios, el CDC y también creo que México tiene uh -huh. los reservorios de lo que ha sido la vacuna de la viruela humana, y se puede utilizar. Y eso a partir, ¿qué pasa con la variolización? Yo variolizo una persona y luego yo puedo utilizar a esa misma persona para variolizar a otra, una vez que hace el brote. Entonces, eso se va propagando. Y eso es lo que se hacía antes, ¿no? Uh -huh. Se utilizaba a las propias personas como reservorio. Lo que necesito es tener el, eh, digamos, el virus original, que es como digo, de la viruela bovina, de ¿no? Acuerdo. Y... Pues está disponible. No se descarta que la fabriquen, obviamente, van a hacer algún, eh, gi alguna gimnasia y seguramente de aquí a un tiempo va a aparecer ya la vacuna y, y probablemente, bueno, entre paréntesis, será otro gran negocio para los laboratorios, digamos, pero eso entre paréntesis, pero, insisto. Pero no, hay que tratar de adelantarse a esto porque ya estamos con un brote, entonces, cuanto antes, porque no se olviden que la protección no es inmediata, uh -huh. va a tardar cuatro en seis semanas en hacerse efectiva. Entonces hay que tomar o sea, en cuenta... Una vez que te vacunas... Claro, una vez que te vacunas, recién va a tardar. No es del 100%, es del 80, 85% si te vacunas claro. con la viruela, con la vacuna de la viruela humana, ¿no? Entonces, yo creo que ya hay que eh, esto moverse, porque hasta que se haga el trámite, consigamos, oh, sí, se comience sí. a iniciar la variación. La técnica es un poquito compleja, no es tan fácil, no es, no es tan fácil como la otra que te inyectan, ¿no? Hay una técnica donde se tiene que inocular dentro de la piel, como una especie de espátula, un pequeño corte, se si inocula, brota la lesión, hay que saber cómo hacerlo para que no sea no accidentalmente una eculación más profunda. Entonces, tiene una técnica un poco más compleja. Entonces, eh, todo esto no va, no va a ser de un día para otro. Entonces, es importante ya comenzar a movernos ya. ya de acuerdo. ¿no? Tenemos una última no. consulta, doctor Bercosa. étenos por favor, de nuestros televidentes. Aquí está justamente. Dice, eh, buen día, doctor, sobre el uso de la lavandina cloro en el aseo de los utensilios de cocina, ¿cómo reforzar la higiene y por favor, si le puede dar a nuestros niños la viruela del mono? Muchas gracias por la consulta. Ah, El problema de los niños eventualmente sí y ojalá que no ocurra, eventualmente sí. Y los niños, es bien difícil a un niño decirle que no tenga contacto, no. ellos juegan, se agarran las manos, hacen sus rondas, etcétera, etcétera. Ojalá que no ocurra. Pero sí, si hay una persona infectada, si hay una persona infectada, no hay tanto esto de, de temor si no hay nadie en el círculo familiar. Pero si hay alguien en el círculo familiar, obviamente los cubiertos de la persona y todo esto tiene que ser apartados. tiene que tener un juego marcado, los cubiertos, exclusivo de los cubiertos, etcétera, etcétera, de, de platos, todo eso. Y para el lavado obviamente tiene que hacerse hacérselo, se puede hacer con agua hirviendo, un lavavajillas, ¿no? Y eventualmente la ropa y todo tiene que ir a... a con lo que llamamos la lavandina, ¿no? Uh -huh. ¿No? Cloro claro. y lavandina, entonces. Claro, claro, recomendable. La lavandina es cloro. Re recomendable entonces, para, claro. para este tipo de, claro. de situaciones. un clorito de sodio es la lavandina, ¿no? Básicamente. Correcto. Bueno. Bien. La verdad que no salimos de una y ya estamos entrando en otra que parece ser más agresiva por por el tema de los daños que puede ocasionar, y además más larga en el tiempo. ¿Cómo, sí, ¿Y cómo, cómo sería una combinación, la última pregunta de mi parte, doctor Bercosa, ¿cómo sería una combinación que te vengan las dos juntas, que te dé de viruela del mono y COVID más? Ahí sí que estarías en un problema, me imagino. Sí, complicado, complicado, complicado. Yo no subestimo el COVID, como les he dicho, porque te ha dejado secuelas, como habíamos hablado, algún día podemos hablar de esto, pero 10% de las personas que han tenido COVID, incluso leve, tienen secuelas. Quizá no lo perciban, problemas de memoria, problemas de fatiga crónica, problemas de falta de aire, problemas de erupciones dérmicas, incluso casos de enfermedades autoinmunes que se han detonado. Estamos viendo mucha neoplasia. ¿Qué sería esto? Es que el eh, virus ha afectado al sistema inmune, nuestro ¿no? sistema de defensa. ¿Neoplasia qué sería? Cáncer. cánceres Estamos comenzando a ver mayor cantidad de, de neoplasias, es algo que yo ya voy percibiendo. Entonces, es un tema que ha dejado el COVID, lamentablemente. Entonces, eh, pues, eh, no es una enfermedad, no es un resfrío, no es un resfrío definitivamente, pero bueno, esto de la viruela es así. Quizá, la dif a diferencia del COVID, el contagio no es tan fácil, ¿no? No te vas a contagiar, eh, digamos, con, con digamos, un contacto a mediano, a medio tamaño, o es tan fácil la de distancia. propagar, uh -huh. requiere cierta proximidad, pero sí, a la vez, eh, tiene una vía de contagio que que es la piel, y la piel es el órgano más extenso que tenemos los seres humanos en nuestro organismo. Bien, entonces, para pasar a limpio, dolor muscular, fatiga, cansancio, dolor en las articulaciones... La, Dolores la, de cabeza. Sí, la, la fiebre, el dolor de cabeza muy fuerte y la presencia, como digo, de adenopatías que comienzan a ver bolitas ahí que me comienzan a salir ganglios en las ingles, aquí en las axilas noto como unas bolitas, unas, unos nódulos acá detrás de los de los pabellones articulares en el cuello o acá encima de las de las fosas supraclaviculares que tenemos aquí, pues ya es alarmante. Peor si hay una erupción y si esa erupción sobre todo ha venido en el rostro y, la, y las manos, las palmas de las manos y la parte superior del tórax. Obviamente hay que hacer diagnóstico diferencial con sarampión, con la rubiola, por ejemplo, la varicela, que pueden simularla. De acuerdo. Doctor sí. Bercosa, como siempre, un gustazo tenerlo acá con nosotros. No son las mejores noticias, sin duda. Tenemos pendiente el otro tema, las secuelas. Habíamos dicho sí, que de, la siguiente del, charla del la íbamos a hacer. Es muy interesante porque eh, lo interesante de esto es que de cada 10 personas afectadas, si has hecho estudios en Europa, por ejemplo, solo 3 saben que tienen post-COVID. No saben, tienen una molestia, están yendo a muchos médicos, acudiendo, diciendo, estoy mal, eh, o aguantándose a lo mejor estos síntomas, y no se están dando cuenta que es un tema post-COVID. Sí, es importante hablar ¿Qué, de Que es reversible, que tiene un tratamiento. Claro, en un, como toda enfermedad, toda enfermedad en general, hasta el cáncer que es muy grave. Hasta el VIH-SIDA, si se la agarra la enfermedad en una etapa temprana, el pronóstico es enormemente mejor. En el caso del COVID se puede revertir gran parte del daño. Pero cuando ya se hace crónico y hay daño orgánico, obviamente ya se entenderá que también hay una irreversibilidad de esto. Seguro. ¿No? Doctor Bercosa muchísimas gracias. gracias, como siempre. Doctor Marcelo Bercosa que es eh, justamente un especialista en esta materia. Hoy hemos hablado un poquito de COVID y... Por cierto, el mayor tiempo de la viruela del mono, que es lo que nos está inquietando hoy por hoy. Él es neumónogo, internista y bueno, pues trabaja en el hospital del tórax. Eh, un placer como siempre, querido doctor. Y Muchísimas nos encontramos gracias. muy pronto, ¿sí? Muchísimas gracias, gringo, y un gran saludo a todos los seguidores de yala Muchísimas gracias, gracias doctor. muy amable. Bien. Vaya. Caramba. Pensábamos que nos íbamos a librar, pero no. Viene la complicada mascarilla. la cuestión. Bien, vamos a hacer una pausa, por favor, permítanos. Enseguida estamos de regreso. Seguramente ustedes se han quedado con muchísimas dudas. Eh, las que tengan, háganoslas llegar. Nosotros eh, por la vía interna también lo molestaremos al doctor para que nos vaya aclarando e informando. Eh, son las 8 con 7. Doctor, está usted ya demorado. Mil disculpas por, la, por, por la, la, la longitud de esta conversación, pero nos pareció muy, muy necesaria y muy importante. Hacemos la pausa. Venimos enseguida, por favor.